Eh, calculado para junio de 2016. Muchas gracias, Laura. Buenas, tard Buenas tardes a todos y a todas. Eh, desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, nosotros estamos bastante interesados en todo ese eh, proceso del estado de presentación del informe sobre el Protocolo de San Salvador, puesto que el Protocolo de San Salvador es el único tratado internacional que establece eh, explícitamente el derecho a medio ambiente sano. Entonces, eh, creemos que eso es un avance, un estándar importante por toda la región de América Latina eh, que la, digamos, la adelanta respecto a otras regiones porque nadie había reconocido por primera vez ese derecho. Y justamente en el segundo grupo de indicadores para la, eh, el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 19 del protocolo eh, se establece el derecho al medio ambiente sano como uno de los primeros derechos a los cuales los estados deben digamos, eh, informar. En ese sentido, creemos que es, digamos, una de las, de la relevancia y la importancia que está tomando el tema del medio ambiente sano como un aspecto transversal a muchos derechos humanos ¿no? y a casi todas las políticas públicas por parte del Estado, puesto que generalmente siempre hay un impacto ambiental de cualquier política pública. Eh, el mecanismo nos parece un mecanismo interesante, pero bueno, de la eh, conversación que tuvimos con la eh, doctora Laura Patassi, creemos que puede ser digamos, un buen mecanismo, pero depen depende de varias cosas. El mecanismo, como nos dijo la, la experta independiente, está pensado más para monitorear las políticas públicas del Estado. En ese sentido, pueden sugerir eh, los expertos a nivel internacional a los diferentes estados, en particular al Estado mexicano, cómo mejorar las políticas públicas para alcanzar progresivamente el disfrute la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales establecidos en, en el pacto. Sin embargo, depende mucho de los de cómo se portará el grupo de trabajo en la evaluación de esos informes. Creemos que es importante que el grupo de trabajo pueda tener eh, herramientas y mecanismos para exigir al Estado que primero que informe y que después cumpla con la recomendación que se está haciendo. Y también con, dependerá mucho de la voluntad del Estado, de cómo se retoman ese tipo de recomendaciones o ese tipo de opiniones que se puedan, digamos, eh, eh, que, que pueda, digamos, hacer el grupo de trabajo. Y en ese marco hay que reconocer que desafortunadamente hasta ahora, y esperamos que, no sea para el futuro, pero hasta ahora el Estado mexicano ha sido más reactivo a los mecanismos de fiscalización respecto a los mecanismos de monitoreo. Recientemente el alto comisionado con las criterias de relaciones exteriores hicieron como todo un esfuerzo de sistematización de todas las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido. Y la verdad son muchas recomendaciones y la mayoría no han sido, digamos, cumplidas en la realidad entonces eso nos hace, digamos, pensar un poco sobre el mecanismo y sobre, digamos, el efecto que pueda tener. Y en ese marco creemos que una cosa importantísima es, la, digamos, la primera etapa de todo ese proceso de evaluación, que es la presentación de ese informe, es, digamos, el objeto principal de ese seminario donde estamos. Y en esa parte hay que... Eh, nos pareció muy interesante la eh, exposición y la apertura hecha por el ministro Alday de la, eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los mecanismos de participación para la preparación de los informes por parte del Estado. Sin embargo, en el último ejemplo que tenemos de un eh, mecanismo, de un informe que debe preparar el Estado mexicano para el examen periódico universal de Naciones Unidas, eh, no creemos que la metodología utilizada para permitir la, la participación y consulta de la sociedad civil sea la metodología hasta el momento adecuada, el Estado está haciendo varios tipos de reuniones en diferent, con diferentes tipos de secretaría hasta la fecha se dio creo una con la Procuraduría General de la República el lunes pasado y se darán otras en la próxima semana y ya sabemos que el Estado ha tratado, está en base a las críticas y a los comentarios que le hemos hecho se está también cambiando esa metodología. Pero creemos que la metodología deba eh, por lo menos garantizar un eh, espacio de diálogo entre sociedad civil y gobierno, un espacio amplio de información por parte del Estado sobre la, el alcance y los elementos que quieren incluir en el informe y sobre todo un mecanismo de retroalimentación de cómo todos los comentarios que se han digamos, eh, expresado han sido digamos, incluidos en el informe del Estado. Generalmente la sociedad civil, como ya se expresó, hacemos como informes sombras que pueden ser la, eh, pueden ser digamos buenos re, eh, recompilados de información, muchas veces muy puntual, muchas veces que viene de información pública de acceso, eh, de solicitud de acceso a la información pública, entonces que pueden digamos tener validez también para el estado y que pudieran creo ser completamente incluido en el, eh, en el informe. Que, que hace el Estado. Por eso creemos que esos mecanismos de participación desde el, la es, preparación de los informes sean importantes para poder garantizar una eh, plenitud de la información presentada ante el organismo internacional y que pueda efectivamente reflejar la realidad del país. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por sus comentarios. Y